La gente que está con nosotros, hoy 24 de diciembre, estamos en Navidad. Sí, Qué bonito. Hoy pesar... es Nochebuena. Hoy es Nochebuena. A pesar es. de todo, hay que dar gracias a Dios por la vida y porque estamos aquí. Bueno, ¿Cómo que... no? Vámonos. ¿Sí? sí. Ok. ¿Cómo no? Vámonos entonces a la pregunta del día. ¿Considera usted que bonos navideños fueron bien distribuidos? Esa es nuestra pregunta. Ahí está. Háganos el feedback. 829-451. 3381 Esa es la vía de comunicación a través de la red social WhatsApp en nuestro programa De mañana Seguimos entonces señores con el contenido Del programa Vamos a ver Tengo aquí Una información De que Ha causado controversia el asunto De la entrega Claro nosotros lo dijimos que eso iba a pasar y que ya teníamos denuncia de que se estaba dando. Haciendo compra con claro. cinco tarjetas de bonos navideños. ¿Eh? O sea que estamos hablando de cinco, son cinco mil, cinco mil, siete mil seis mil quinientos. No, no, no y, siete mil quinientos. Bueno, creo que ese es el tema. Vamos sí. a... Desde hora de la tarde de ayer circula en las redes sociales video que muestra a una mujer realizar compras en un supermercado presuntamente con cinco tarjetas del bono navideño de un monto equivalente a 1.500 pesos y en sustitución de las cajas navideñas. Este audiovisual que no ofrece muchos detalles causó descontento en usuarios de las redes sociales quienes en su mayoría criticaron este accionar al presumir una mala distribución de los recursos del Estado. Recordamos que, de acuerdo con las declaraciones del gobierno, los bonos en sustitución de las cajas navideñas se entregarían a personas de escasos recursos que en la actualidad no sean beneficiarios de otros programas de ayuda del Estado y se entregaría solo un bono por persona. Bueno, Carolina. Mira, eh, amado amigos televidentes, hace una semana cuando se le entregaron estas tarjetas navideñas a los legisladores, nosotros dábamos la denuncia acá de que si bien es cierto, no podríamos decir que todos, pero sí eh, ya veíamos caso. Se entregaron hoy y al siguiente día o el mismo día ya veíamos personas que tenían cuatro o tres tarjetas diciendo que esto era para la gente de su, eh, de, de su diputado por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se da con esto? Que no hay una distribución regular, no hay una distribución equitativa de algo que se supone que es para todos sin importar si usted apoyó o no a un diputado Entonces, o a un senador. Eh, hay que decir que en diferentes puntos del país, en otras ciudades, hemos estado viendo, escuchando quejas de ciudadanos de representantes de juntas de vecinos que se supone que esto debe de ir dirigido desde estas organizaciones barriales que son las que representan a su comunidad, la Junta de Vecinos se supone que es la que representa a su comunidad que tienen un equipo una comitiva que es quien está al frente de todo lo relacionado a su barrio, a su sector las iglesias, señores pero sería bueno, sería interesantísimo que nos llamen de los diferentes barrios que nos escriban, de Valle, que siempre nos escriben, de Pueblo Nuevo que siempre nos escriben, de Los Rieles que nos escriben para saber si llegó. Nosotros le preguntamos, yo le he preguntado a gente y me dicen que no, que no han visto, que no saben nada de esto, porque ¿dónde se quedaron las tarjetas? ¿Quiénes las han recibido? ¿Cómo ha sido la forma? Sería importante nosotros escuchar a quienes se le entregaron estas tarjetas la manera en que lo hicieron. Yo decía, bueno, fue importantísimo, fue una iniciativa muy valorada del presidente, la eliminación de este acto denigrante de la entrega de cajas en la manera en que se hacía. Hay un punto que se da en la entrega de cajas que ahí podía ir todo el que quisiera, aunque eso era un espectáculo de muy mal gusto, qué bueno que salimos, pero ahí cualquiera podía recibirla. Ahora, cuando se pone en la mano de un legislador a menos que este sea una persona eh, con mucha integridad, mucha solidaridad, que le importe que las cosas se distribuyan de manera equitativa, sin importar banderías políticas, va a llegar al ciudadano. De lo contrario, ustedes saben, ustedes saben que esto se quedaría entonces en el círculo de ese legislador. Ahora, otro punto de las entregas navideñas. ¿Por qué tiene el legislador que estar entregando eh, bonos navideños o estas tarjetas de Navidad? ¿Por qué tiene el que hacerlo? ¿Para qué está el gabinete social? ¿Para qué está el plan social de la presidencia? Entonces, Luis Abinader te dice, no, tenemos que ir eh, creando un ciudadano consciente, tenemos que ir dándole valor a la dignidad humana de los dominicanos. Bien, quitamos la caja, pero entonces eh, seguimos con ese populismo de que eh, sean eh, los representantes del Congreso que tengan que dar las tarjetas, Dios, como que a veces vemos, como que a veces vemos como que no somos eh, muy… Eh, en, en los planteamientos y en lo que hacemos, no somos muy equilibrados en el caso del presidente. Él hace una cosa bien por un lado, pero por otro te mantiene eh, cosas de las que estamos acostumbrados a pero, ver. Pero yo pienso que tú cargarle el dado a Luis Abinader no, no creo yo que sea muy justo. Es que fue el que, que dijo que se le diera a los congresistas. Sí, está bien, pero lo que te quiero decir es, el tema de que una persona tenga dos, tres, cuatro, cinco, diez tarjetas no es una responsabilidad directamente del presidente mira no perdón amado yo me países. refiero a, no me refiero a ese hecho ah, okay. yo no me refiero a ese hecho okay. de las cinco diez tarjetas sino que no debió de entregársela a los congresistas porque los congresistas no están para eso bueno, ese es pero, el punto tú te crees que podemos cortar de raíz podemos cortar la rama de un árbol eh, así de esa manera una cultura exacto es una cultura que tú no puedes di, que quitar con un borrando con una, un borrador lo que, ese acontecimiento, porque eso es toda la vida, aquí todo el tiempo los legisladores, desde Trujillo, desde Trujillo, los legisladores han tenido, quizás antes... Pues que no lo diga no, más. Antes. Pues que no lo diga y se quede callado. Por ejemplo, en uno de los últimos discursos, Luis Abinader hablaba de la eliminación sí, pero muy de los beneficios... Su Carolina, pero que es difícil quitar una... Yo no estoy justificando, yo lo que estoy planteando es la realidad. La realidad. Y, te, y te voy a decir una cosa, el hecho de que una persona tenga 10 tarjetas de esas, no es raro en un país como este. Porque acuérdate lo que pasaba con la caja. Había gente que decía, no, se que quedaron. a estar le dieron 20 cajas para repartirlo y, se, se y le dio dos o tres a su se familia. Se le dañaban y se, a veces. Exacto. Y llegaban a los colmados a vender Exactamente. Entonces... Este es un país, eh, es un problema en cierto modo de idiosincrasia del pueblo dominicano. Los dominicanos somos muy, eh, ¿cómo te digo? Somos poco solidarios a veces. En algunas cosas somos poco solidarios, a pesar de que tenemos una una aureola de un pueblo sumamente amable, simpático y solidario con el extranjero. Porque tenemos en, en la sangre, en nuestro ADN, ese maldito complejo de Guacanagariz. <risa> Don Francis, ¿cómo está usted? Buenos días. Yo pensaba Buenos que iba a para acá, pero tú te pusiste de aguajero ayer. Eh, hay gente que habla por ah. otro. Amado es el culpable. Buenos días. Buen eh, día, Francis. Eh, sí, sí, eh, me di cuenta. <risa> <risa> Buenos días, amado Carolina y amable televidente, Escuchándolo ahí, eh, Feliz Navidad. Gracias, Feliz que Navidad. Que el nacimiento del niño Dios... Eh, también sea un proceso de nacimiento de nosotros, de dejar el hombre viejo e iniciar el hombre nuevo como un nacimiento, porque vamos a necesitar. Nada que ver allá el 2020 con sus virtudes y, y, des, y desaciertos, nosotros aspiramos a que el 2021 sea el mejor y el que nos reafirme la actitud positiva que debe de tener todo pueblo Así para es. avanzar. Te faltó lo de, lo de la inteligencia. Y le debo sí. pedir inteligencia a Dios para que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Tomará mucho tiempo, Carolina, sí, sí. para irnos desmontando sí. muchas cosas que sí, quizás verdad. son parte de ese pasado del pueblo dominicano donde el paternalismo que surge de, del padre, del, del pater family que se estableció con la dictadura porque el dictador aunque tiene eh, características de nacionalista, de institucionalista, sujeta al ciudadano a convivir con su creer o su visión de gobernar. Aunque hablaste de un tema ahí que bueno que lo explique a la gente, hablaste no. del pater familia, ¿Qué es eso? Explícame lo que yo no sé de qué sí. tú me estás hablando. La parte de que el padre protector, el hombre que tiene que ver con la, la protección de la familia, de los hijos, de la, de, la, de la esposa, hace que aquí en el país la cultura del dame lo mío sea tan arraigada y óyeme otra cosa porque se ligan las dos cosas de hecho tiene sentido cuando Carolina dice esa no es función del legislador pero hay un proceso que para ser aspirante al legislador tiene que transitar todo un trayecto de compra de conciencia a base de lo que da ahora cuando ya se está en el poder o ya se gana lo que hace es que se mantiene esa actitud de pater family o del padre de familia y se le lleva el agrado en épocas como de esta de Navidad para el Día de las Madres y otras actividades que se puedan planificar. Pero ciertamente el legislador tiene una función muy específica y es la de legislar en la República Dominicana, lo único que su sustento político está íntimamente ligado a la, a la, al servicio que él dice tener, de algo que hay que señalar, suponemos que el Estado debe, por derecho, entregar asistencia a los más deposeídos. Lo único que aquí se da como una especie de favor lo que se debe dar por derecho. Y los ciudadanos así los, re los replicamos. El que es un verdadero político y el que es un verdadero tal y el que es, es fulano, ese sí, ese sí da. Entonces, tomará tiempo pasar de esa cultura del dame lo mío, del padre de familia y, del, y demás, a la verdadera función. ¿Por qué? Porque ya yo concluyo como he concluido muchas veces. Cuando yo me presente para diputado es que la gente me vea como ese diputado que se requiere para estar en el Congreso, no por lo que yo dé, ni por lo que yo gaste, sino por mis condiciones profesionales, que vea el pueblo en mí una, una representación de verdadero legislador. Me acotan por aquí, con relación al video, la tarjeta se activa con la cédula. Sí, son individuales tenía cinco personas en la familia cinco tarjetas cada quien la activó y ella fue a comprar Exacto. la comida o, que también o por otro partiendo lado partiendo de que sea así sí, sí o por otro lado puede ser que le haya gente muy pobre le haya dicho mira yo te voy a dar 800 pesos por la tarjeta toma vale y, y, y eso activa la no sería Actívala, y yo te doy los 800, aquí está esa parte 800, va a ser 000. muy difícil controlar ya no lo está dando, ya no lo está diciendo sí sí sí si es menos Indigno. Sí, sí, exactamente. Pero, Pero que te estaba a la gente. diciendo que te conozco gente que la conozco yo que tenía tarjeta y estaba llamando a otro para que le dieran la cédula mm. para activarla. No para dársela o para llevársela a otra persona, no, para activarla para No, algo le al que la activa. El que la activa con sus. Pero ayuda, eso no, amado, pero no, dos, podemos, justificar pesos, eso, 500, no es decir, podemos justificar no eso, no podemos justificar eso. Pero bueno, tú dices, pero es... que algo le cayó a aquella pero claro pero, que, sí, no te... este que No, es que eso debe de llegar a quien no le ha, ha llegado bien. ningún tipo de ayuda. Totalmente y además, los legisladores reciben el fondo este de las ayudas sociales. ¿Por qué debió de dárselas a ellos? Yo no estoy de acuerdo en que nosotros sigamos. Eh, justificando, porque eh, con mucha validez, ustedes lo justifican por un asunto cultural de nuestro país que hay eh, que se va a llevar tiempo, pero si no lo empezamos a denunciar, a hacerle entender a la gente que esto no es lo correcto pues no vamos a ir avanzando como sociedad mira, la entrega no ha sido equitativa y si nos escriben o nos llaman de los barrios tú, nosotros vamos a ver acá mira, que no le ha llegado a quien a tiene a que llegarle el la, senador, no senador Franklin Frank Frank no Romero porque lo sé y, y un grupo de gente le está agradeciendo que le envió su bono. Lo hizo porque se le da a través del senador o de la diputada. Son la, es la infraestructura social que se supone los apoyó, pero aquí no se está viendo colores. Me consta. En el caso de Franklin. Sí, me consta que no hay colores, Franklin Romero es de pueblo y su, ha hecho una distribución su equipo porque él no puede hacerla porque está eh, a, infect, afectado de COVID, que esperamos que en los próximos días tenga la gracia de Dios y le pase su mano sanadora y que ya esto pase al pasado y que ya la experiencia haya superado. Pero Carolina, el tema es que en la cabeza de un senador y de los diputados se tiene la responsabilidad de una infraestructura social partidaria y no partidaria, porque vuelvo y repito, me consta que no se está midiendo si es de un color o de otro. Aquí todo el mundo recibió, para mí todo el mundo recibió. No es así. No, no, me refiero a todo <coughs> lo que, eh, todo eh, eh, a quien iba destinado. Ahora... Que hay sectores más distantes que otros, sí, va, no, va a haber equita, no va a haber no va a ser equitativo porque se quedan, no es para tanta gente. Ahora bien, el tema de la seguridad social, el tema de las infraestructuras gubernamentales que existen para atender este tipo de cosas, se cambió por el bono, antes eran los camiones, se está reduciendo el uso de los camiones, combustible, personal… Todo. Mira, lo correcto hubiese sido, quizá para ser más equitativo y equilibrado, que eso se distribuyera a través de juntas de vecinos, de iglesia, de instituciones. O la que, iglesia, sí. Pero, que tiene... pero, pero no le ha mira, llegado, no yo te voy a decir una cosa. Si hacemos un ejercicio de lucubración y se lo hubiésemos dado a la junta de vecinos, hubiese pasado lo pero mismo. Pero se le el libro en el barrio. porque Oye, cuando me, los hubiese pasado lo mismo. ¿Tú sabes por qué? Porque <ríe> que es que nosotros, los dominicanos, vivimos del enllavismo hay una serie de criterios e ideas que tenemos en la cabeza que es lo que marca nuestra vida social como pueblo el enllavismo, aquí yo recuerdo que, que Félix Labosúa que en paz descanse, sí. que Dios lo tenga en gloria como dicen por ahí decía, este es un país de grupo, el que no tiene grupos se jodió sí. <risa> Así decía la vozúa, y es verdad. ¿Cómo es tu país? Este es un país de grupo, y el sí. que no tiene grupo se jodió. Qué Así verdad. mismo decía él. Otro de los mecanismos, amado. ¿Qué? Ok. Sí, ok. Lo que te quiero decir es que en realidad uno dice: bueno, pero en manos de quién vamos a poner el pandero? Si todo el que se lo, a todo el que le ponemos el pandero lo toca de la misma forma. Porque olvídate, yo estoy seguro, si hacemos, vuelvo y repito, si hacemos un ejercicio de lucubración y ponemos esas tarjetas en manos de la Junta de Vecinos, hubiese pasado lo mismo. En mayor o menor medida, pero hubiese pasado lo mismo, porque siempre hay una búsqueda, fulano, no, yo le he conseguido a fulana, que fulana es prima mía, que está muy en mala. Óyeme, esas cosas siempre se dan en este país, porque aquí la gente, la gente con eso del dame, cree que le corresponde por ley, por derecho por, de, por el jus, ¿cómo se llama? El derecho natural. El, el, el, por derecho natural. Por derecho natural. Exacto. Amado, pero uno de los mecanismos que se que ha funcionado muy Yo bien. Naturalista. Eh, eh, Francis, amado, amigos televidentes, uno de los mecanismos que ha funcionado muy bien no vale. hemos visto queja es el, el electrónico, el, el de los sistemas digitales, de que hay gente que sale, yo conozco gente que no ha recibido ningún tipo de ayuda y aquí no se escriben y dicen, pero a mí no me han dado nada, o sea, yo no, no trabajo, o sea, no tiene las condiciones para aplicar de una de esas ayudas y no le ha llegado y con la cédula sale, si usted no está en el plan para ti si usted no está trabajando si usted no ha recibido ayuda eh, de la eso no se activa, con esa no se activa eh, ajá, pero entonces, si ha, si, eh, pero en si, si nuestro sistema, si no, tiene, si no la tiene nuestro sistema, sabe hacer... que usted es un ciudadano domicilio dominicano y que lo no le admite. ha llegado nada, y por ahí se pudo hacer. Es tan sencillo como ese, pero entendemos todos esos fundamentos que ustedes plantean de la realidad cultural de, de, de, de, la, de nuestro país, de que mira, hay que mantener cosa, ese populismo, las dádivas y demás, pero eso que no recuerdo es lo correcto. Que leí en el diario Libre que el premio Nobel de Economía eh, del 2019, de nombre... Ah, bueno, la premio Nobel, de Esther Dufiol, premio Nobel de Economía 2019, que los programas de, que ejercen los gobiernos, incluyendo el de República Dominicana, debían de extenderse más allá de, del 2020, porque eso evitaría un efecto de, de bola de nieve a la crisis. Gente que no tiene medios de producción, ...que están bajo la asistencia social... ¿Cuáles son esos, aparte de, los, de la discoteca? No, no, se a refiere yo a... Yo sé, a, a, no, a ti, pero yo le quiero, me, me gustaría sí. ver... ...porque ese economista para preguntarle... ya a quiénes no están trabajando aquí... Eh, ...a nivel comercial e informal o y demás? que tengan un medio de, de subsistencia. Pero fíjate, la remesa... ...es el gran galardonado de este año. El dominicano ausente en cualquier punto de donde se encuentre, ese ha sido creo que el, belladar, el príncipe. Porque es el que ha sostenido una economía que a la vez, yo lamento que la veo desfilfarrar de, de en, en bares, restaurantes y en francachela. Sí. Porque ahí sí, no solamente viene a solucionar para comprar el gas, la cena y demás. También da para Chercha, Bebida y Francachela. No ahorran. Se está viendo en la calle este movimiento. Mucho, ¿no? no hay ahorro popular. Lo que hay es diversión popular. Incluso ya las autoridades tenemos que hoy muchos irán a compartir a la cancha San Martín. Eso El es. Oye, eso va a ser. No? Yo te lo dije ayer, que lo iba a dejar no, como un... No le pida peras al olmo Este país es así, este es un país de chercha. Aquí la gente no, no razona de manera adecuada cuando de, de bailar, Qué pique da cuando fiet... uno no tiene un peso de en los bocillos. Y de, de... Y, de de... y de que tú consigues dos pesos, ah, crees que, que hey, ya no pasó. Lo... <risa> exactamente. exactamente qué, qué una terrible cultura. Yo escucho mire, a Francis. A mí me contó, creo que fue Rosana mi mujer, que me contó que hubo un tipo que le hicieron un reportaje, se sacó un dinero, 12 millones de dólares en Estados Unidos y nada más le dieron una parte porque estaba ilegal, pero él desde que se vio con ese bojote cuarto, cogió para acá le duraron dos años 7 u 8 millones de dólares le duraron dos años ahí anda conchando en la capital un, un y, ejemplo es ¿eh? <risa> uno que es motoconcho, yo vi como un reportaje sí, sí yo sí, lo vi moto, el, el dos años le duraron seis o siete millones yo de dólares yo pensé que era el loto dominicano yo, no, no, no. Fue en Estados Unidos y él vino. Él cogió un vuelo voluntario y vino porque ya, qué, ¿Qué diablo. Es, ¿Es allá? el sueño sí. americano cumplido. Exactamente. Y decidió venir para acá. ¿Ese es el sueño ah, americano cumplido. A los dos años, el último carrito que le quedó lo puso, se puso a conchar, pues no tenía ni para comer. Terrible. Óigame, eso es el dominicano. Dios mío. No, Mierda, no, no, todos señores, sí. en el campo, eh, tú no, porque tú eres una muchacha de pueblo, pero tú sí conoces sí. esto. En el campo pasa lo siguiente. <ríe> La gente va y corta un racimo de, de plátano o de guineo y Tira en una paila ese racismo entero sin necesidad, sin, sin tener la Solamente posibilidad para que, de, que su, venga, de venga. que su familia se lo coma todo. Sí. Y ustedes ven que por la mañana se le, le echan el reto a los puercos. Siento. Nosotros tenemos una serie de, de, de, de, de cosas por resolver en nuestra vida social de, de, de que debe ser oyeme, la visión de futuro, no si, la tenemos. Si bien es, cierto de, que, que es de, de, de lo que va a hacer mañana. La gente, la gente dice, bueno, eh, Dios es grandísimo. <risa> y con eso resuelve. Ah, no. Igual que como la carga. El que se ha realiza. confiado en Dios, el que confía en Dios. De verdad, Dios provee. Sí, pero, yo te, no, yo, pero no yo, te, yo te lleves de eso. Sí, sí. Ah, no, por no, no favor, yo si te, te voy a, a bien, cosa. También no te acompaña cuando a ti te dan los dones y tú los desperdicias. Oye, te quitarán hasta lo que no tienes. Mira, hay que tener una cosa decía mi abuela, es decía, decía mi abuela Epifania Santos Almanza, que nunca me voy a cansar de recordarla, que había un muchacho que tenía una novia y en la casa de esa novia había un jodido perro que no lo dejaba entrar. Y, y su abuela le dijo, mira, yo te voy a enseñar una oración que se llama La Magnífica. Ah, la sí, y con eso tú vas a poder entrar. El muchacho, que era un poquito inteligente, cogió para la casa pero agarró dos piedras y comenzó a, a decir la magnífica. Cuando el Perro vio que el tipo cogió dos piedras, salió bien. Tenemos una llamada. Al otro, día, al otro día, cuando la abuela le preguntó, le dijo: ¿Y qué pasó? Dice: No, la magnífica me funcionó, pero reburujá con piedra. <risa> <risa> o sea, no le pida todo a Dios, porque no. Dios dice: Ayúdate que yo te ayudaré. Buenos días. Vamos a la llamada. Buenos días. Sí, buenas. Sí. El señor del de Loto. Dice, decía en mi campo un señor llamado Ned Castellano. que un Ah, pero claro, el de papá cualquiera. de Manuel, mi querido hermano Manuel Castellano, sí, abogado. Sí. que Un saludo para él desde aquí. Oiga, sí. el, el señor era muy planificado en su cosa y él dijo una vez que yo estaba pequeño y no se me ha olvidado nunca, Ajá. que un capital lo puede tener cualquiera, cualquiera, pero lo grande es mantener el capital. Sí, señor. Y también lo dice Julio Iglesias en la canción. Sí, sí, sí, eso es así. El mantenerse cuesta más. Y la Biblia Así lo mismo dice. Es. La Biblia lo Muchas dice. Muchas gracias. gracias. a usted. Bueno, Así vámonos, señores. Vamos a continuar con nuestro programa. En el día de hoy, la pregunta del día. ¿Considera usted que, que el bono navideño fueron bien distribuidos <risa> ¿O los bonos navideños? Carolina. ¿Qué fue? Tiene que morir. Después de 8 millones de dólares. <risa> <risa> ¿No? y veces, Oye, ¿y lo que eso representa en este país como tal dólar? Estamos hablando de 200 y pico, 300 millones de yo pesos. Yo tengo un amigo que se atrevería a decir, me lo imaginé, mira, me llegó a la mente ahora que tú dices, este sí ama la vida. <risa> <risa> Porque él diría, coño, yo así que para qué quiero vivir. <risa> <risa> <risa> bueno, <risa> señores, vámonos a los WhatsApp. Carolina, adelante. Tenemos, otra llamada, ah, tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Quién nos habla? ¿De dónde nos ¿Sí? habla? es puro de la cruz Francis. hola puro de la cruz dale para adelante. Francis se sí. cree que todavía el ministro de industria y comercio no le ha dado la regalía a todos los que fuimos cancelados ay ay ay no, no. Que fuimos con más de 4 mil empleados y es reuniones y reuniones diarias ya protestando no no los cancelaron ya. no nos pagan en el último mes no nos pagan en diciembre y no nos han dado regalía todavía y ¿en qué está Marto? Sí, Malto, sí, porque sí, Martín, no Martín no es. La certificación no la quieren dar tampoco. Oye. Una preguntita mío. que mi don? hacerlo por obligación. Ustedes han ido, bueno, usted dice que han tenido reuniones, pero, Allá, pero ¿en, en el MAP bien, ¿sí? o en industria y comercio, ningún, O sea, ¿qué le han dicho? Es que ninguno ha ido con la desvinculación porque él no se la han dado. No se la han dado tampoco. Y como. Sí, sí, sí, ah, pues mira, puro, puro, mí, puro yo, con, pues, y Me dieron la carta de de desvinculación y yo tenía una certificación vieja. Y no. el MAP me atendió con eso. Me dieron unos cuantos días para decirme lo que me toca. ¿Y no te lo han dado? Pero no, no. Eh, pero no, a la mayoría no le han dado ni la carta siquiera, ni la certificación a la regla de Tú sí tienes la carta y ya la fuiste sí. a llevar al MAP. Al Tienes MAP yo fui ya, yo tiene que esperar ya. que el MAP produzca todas esas liquidaciones que sí. se deben representar en un documento para que tú las reclames a la institución. Sí. Pero me imagino que deben estar estancadas por la cantidad, porque si tú dices que hay 4.000 que no han recibido. Y no solo es la industria y comercio, también hay y, Pero Pero no han dado ni la regalía. Bueno, ¿Qué? el Estado está obligado mental, a darla. Claro. claro. Vamos a hacer un llamado a Martín Pantaleón, que oh. pertenece a esa institución, que claro. es amigo del ministro. Para y que amigo de, y, y carajo, conoce a, está la mano ahí. Ah, pues yo voy a hablar con Martín, mi amigo. Sí, sí. Claro, Martín Pantaleón, está parte de. Y además, amigo personal de la hermano, sabía Ok. Cualquiera. ¿Cómo no? va va. Este es terrible. Carolina, WhatsApp. Vamos a ver qué dicen otros amigos. Mira, es Lo más es difícil Navidad, que se da en estos procesos de transición es que es diciembre y estar desvinculado con préstamo y sin cuadro. Es duro, duro. Vamos entonces a. Es una bomba. De a leer la pregunta del día para poner a la gente en contexto de los WhatsApp. Vamos a leer.